Tú sabes hacer una carta natal, sabes qué significa Venus en la casa 12, pero ¿sabes qué significa a nivel kármico? Saberlo te ayudará a entender mejor la psicología de la carta que estás estudiando. Con la carta kármica se puede profundizar más en las herramientas que traemos y en qué tiene que evolucionar el alma en esta vida. Por cierto, ¿sabías que no solo la casa 12 es kármica? ¿Quieres saber qué significa Venus en las otras casas kármicas? También aprenderás que los símbolos de los planetas de la carta natal no están elegidos aleatoriamente. ¿Te animas a aprender esta herramienta tan interesante? Bueno, si te animas, yo te explico cómo. En primer lugar, tenés que buscar acá la publicidad de astrología kármica, donde dicen info aquí, o lo buscas más abajo, que dice Máster en Astrología Kármica. Quiero más info. Son 22 videos. Divididos en 7 bloques. Así está preparado el taller. Lo puedes comprar por video. Son 30 dólares cada video. Lo puedes comprar por bloque. Todos los bloques. Excepto el primero. Tienen 3 videos. El primero tiene 4 videos. Porque tiene la introducción. Todos valen los bloques. Todos valen lo mismo, desde el primero hasta el séptimo, valen 75 dólares cada uno. O puedes comprar el máster completo, tienen un valor de 368 dólares. Para acceder eh, es muy fácil, si no estás registrado en el, la página en patagoniaastral.com, en el CAF, Tenés que registrarte primero. El registrarse es completamente gratuito. No tienen que pagar nada por registrarse a patagoniastral.com. Hacerse miembro. Yo ya estoy registrado, entonces directamente voy a entrar a mi usuario. Entonces, inicio sesión. Ya teniendo la inición iniciada, tengo que inscribirme al curso. ¿Cómo me inscribo al curso? Le doy clic acá y acá tengo que poner mi nombre. Bueno, acá lo tengo, Marcelo, mi apellido, Díaz, mi email, sexto código, estoy en este caso, mi teléfono, mi país y acá elijo el eh, máster. Inscribirme, gracias por inscribirte y te vamos a mandar un mail de confirmación. En ese mail te vamos a explicar cómo tenés que hacer los, eh, el pago o los pagos eh, y según eso te vamos a habilitar a lo que corresponda. Es muy fácil. En la carta na natal, en la carta astral kármica, no vas a saber si fuiste Cleopatra en otra vida, o si fuiste Marco Polo, o si fuiste Gandhi. Lo que vas a saber es cómo fuiste y qué trajiste a trabajar en esta vida. Sí, si fuiste una persona rígida, pues ahora esa rigidez la vas a tener que trabajar en ti mismo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eh? O si fuiste una persona que eh, todo lo contrario, que mirabas por los demás, que eras muy, carita muy caritativo, pues ahora te va a tocar disfrutar de lo que diste. Queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video. Este video que lo estoy programando para hacer en dos partes, en realidad va a ser un solo video, pero hoy es miércoles 26 de abril del 2023, son las 19 y 24 en este momento, eh, ahí justamente te puse eh, en la placa eh, inicial, antes de empezar este video, eh, te puse para que vieras que no estaba haciendo trampa, eh, una captura eh, de imagen de pantalla eh, de eh, hoy 26 de abril del 2023 a las 19.22 para que quede claro que no hago trampa eh, bien eh, esto es un día antes eh, esto va a salir el sábado el sábado 29 de abril del 2023 eh, en el medio, o sea, mañana jueves 27 de abril, eh, a las 18 horas, que es eso que ves ahí en el mapa astral, eh, está, eh, estamos citados todos los militantes a participar de eh, la inauguración de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, eh, en que la oradora principal eh, va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes saben que mi corazón está eh, en mi corazón, está ella. De mejor manera no lo puedo decir, ella, CPK, eh, pero no es por una cuestión de que me cae bien o de que nada. Es una cuestión de que ella se lo ganó. O sea, eh, a ver, hagamos un poquito de historia. Eh, yo quiero que se ubiquen en, el, en tiempo y espacio para que sepan de lo que estoy hablando. El, en el año eh, 2000, eh, en el, vamos un poquito más atrás. En los años 90 hubo un presidente en Argentina, esto para la gente que no es de Argentina, para la gente que es de Argentina lo sufrió... Eh, o por lo menos los que tienen mi edad o, o cercanos a mi edad o más de mi edad lo sufrieron, así que saben un presidente eh, que se llamó Carlos Saúl Menem eh, que implementó en Argentina una, una cuestión que se llamó convertibilidad uno a uno el peso con el dólar por ley, bueno, es una locura total eh, la cosa que eh, para sostener eso vendió todas las empresas públicas, eh, después endeudó al país, ya el país venía endeudado por la última dictadura cívico-militar eclesiástica Bueno, la cosa que terminó en el 2001 con otro presidente, eh, de la Rúa en este caso, yéndose en helicóptero, eh, con habiendo masacrado a 30 personas en la Plaza de Mayo, que estaban protestando, eh, con bueno, un desastre económico, que los que son de mi edad, y aunque son de otros países, lo habrán visto en las noticias. Realmente una cuestión muy lamentable. Hasta el 2003 cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno y empezó a, eh, a, a arreglar el país. Eh, Néstor Kirchner fue presidente entre el 2003 y el 2007. En el 2007 asume la primera presidencia Cristina, hasta el 2011, y en el 2011 es reelecta presidenta de la República eh, para el periodo 2011-2015. El 10 de diciembre del 2015 entregó el gobierno a, a, un, a Mauricio Macri, de otro signo político. Eh, el día anterior, eh, el 9 de diciembre, ella se despidió de su pueblo con una plaza llena de gente. Dos millones de personas reunidas para despedir a su líder máxima. Lo pueden ver en los videos, están en todos lados, no estoy inventando nada. Una cosa que nunca, nunca, nunca, nunca se había visto. Por primera vez en la historia. Eh, dejó un país... Completamente desendeudado, cero deuda externa, cero deuda externa, ni con el fondo, ni con los fondos buitre, ni con. cero, cero deuda, cero deuda externa, cero de deuda interna. Con eh, la tasa de desocupación más baja, o sea, para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, eh, 5,8% de desocupación, que fue lo que había durante el último mandato de Cristina, eh, se considera empleo pleno, porque se supone que esa gente, ese 5.8, no está buscando trabajo, sino que está buscando cambiar eh, de trabajo. Bueno, no importa, empleo pleno, eh, según la Organización Internacional del Trabajo, no una entidad argentina ni peronista, ni kirchnerista, eh, según la OIT. Eh, empleo pleno en Argentina, eh, una suerte de, eh, de desendeudamiento del país, y con eh, trabajadores y trabajadoras que tenían el salario mínimo vital Móvil más alto de la región en eh, moneda dura en dólares o sea, era de 500 dólares el salario mínimo vital y móvil eh, eso fue Cristina Fernández de Kirchner vino la primera pandemia que sufrimos nada más que en Argentina eh, bueno, no nada más que en Argentina no, Brasil también tuvo lo suyo y bueno muchos otros países la pandemia de la derecha la pandemia macrista en Argentina la pandemia amarilla porque ellos usan el color amarillo para su partido eh, que volvió a endeudar al país eh, dejó el país Mauricio Macri en el 2019 cuando se fue con eh, eh, un, la mitad del producto bruto interno de lo que había dejado Cristina Cristina había dejado un país con un producto bruto interno de casi 700 mil millones de dólares al año él lo deja con 350 mil millones de dólares al año de producto bruto interno eh, con una tasa de desocupación de el, casi el 15%, con, eh, el, eh, con una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45 mil millones de dólares, más 100 mil millones de dólares con eh, eh, deuda eh, con fondos con lo que se llama fondos buitres. Eh, bueno, un desastre, un desastre, desocupación, eh, miseria, eh, los salarios eh, en términos reales perdieron más del 20%, pero en, mo en, moneda, en moneda dura, en dólares, pasó a, a, a ser exactamente la mitad, eh, o sea, pasamos a estar entre uno de los últimos países de la región eh, en, eh, en ingresos en dólares. Entonces, el amor que yo y que creo que gran parte del pueblo argentino sentimos por Cristina, eh, si no todos, es un, un amor que se corresponde exactamente con eso, con con el bolsillo, podrán decir, sí, está íntimamente ligado al bolsillo. Eh, y claro que sí, cómo no. O sea, eh, si sí, fue la única que creó las condiciones necesarias para que en Argentina se pueda vivir bien, con seguridad, con empresas, con trabajo, con, trabajando, por supuesto, trabajando mucho, de hecho cuando Néstor Kirchner en el 2003 asume el gobierno por esa gran crisis que había en el país, había 3 millones de, eh, eh, de planes sociales, planes sociales se le llama en Argentina, para los que no son de acá, a la ayuda que da el gobierno a las personas que se quedan sin trabajo, ...y que no tienen otra manera de solucionar la situación. Bueno, cuando se va a Cristina del gobierno... Eh, ...había solo 250.000 planes sociales. Eh, o sea, había... ...sacado planes sociales... ...porque ya no los necesitaban... ...porque la gente tenía trabajo. ¿sí? No es que estemos en contra de los planes sociales... ...al contrario... Hay que salir a ayudar a la gente que está mal. Los planes sociales están muy bien cuando se necesitan. Después hay que irlos cambiando por fuentes de trabajo. Y eso fue lo que hizo el gobierno de los eh, 12 años del kirchnerismo hasta el 2015. Macri lo que hizo fue cerrar pymes, cerrar pequeñas empresas, pequeñas industrias... Eh, echar gente eh, del Estado, eh, crear todo, no, o sea, nada, eh, desempleo. Y, y con eso hizo que los salarios en términos reales cayeran un 50%, en realidad, en, en, a valor dólar. Eh, bueno, luego en el 2019 llegó Alberto Fernández, con Cristina como vicepresidenta, pero quien gobierna es Alberto Fernández. Alberto Fernández le tenemos que agradecer muchísimo el manejo de la pandemia, la manejó muy bien, eh, el manejo de la apertura de empresas, del desarrollo del país, eh, ¿sí? eh, pero hoy queremos más porque, que eh, hoy Argentina lo que necesita es que se revierta algo que nunca había pasado en la historia de Argentina. En, las, en la Argentina había gente pobre porque no había trabajo ¿sí? y gente que no era pobre, clase media, que tenía trabajo. Eso ocurrió muchas veces en la historia de Argentina. Lo que nunca había ocurrido, ocurre por primera vez esta vez, es que hay trabajadores pobres, o sea, gente que tiene trabajo, en este momento Alberto Fernández redujo muchísimo la tasa de desocupación, está en el 6%, está casi en empleo pleno, pero con los sueldos no alcanzan y la inflación lo está eh, permeando cada vez más. Entonces, eh, por primera vez en la historia del peronismo, ¿sí? y en la historia de la Argentina, hay casi pleno empleo eh, y trabajadores por debajo de la línea de la pobreza, trabajadores que tienen que ir a trabajar y que no les alcanza el dinero. Eh, para lo básico para la canasta básica para poder tener un techo, para tener la comida eh, para él, para sus hijos, para su familia entonces eh, en, en este momento la única que puede cambiar eso es una líder como Cristina ¿por qué? porque lo que se juega a nivel político mundial, es muy grande. Que dos, tres empresas muy poderosas del mundo vengan y se queden con nuestro litio, con nuestra agua dulce, con eh, nuestros recursos naturales. Y para eso Estados Unidos tiene preparado un comando sur. Que una generala, no me acuerdo el apellido de la generala, que lo dijo con todas las palabras. Estamos muy preocupados por la presencia de China porque se nos van a quedar con los recursos naturales que Argentina tiene y que Estados Unidos necesita. O sea, lo que quieren ellos es quedarse con nuestros recursos naturales. Bueno, entonces, dicho esto, ustedes saben que yo lo que quiero es que Cristina eh, sea la próxima presidenta pues la única capaz de enfrentar a esos poderosos, al verdadero poder que es el poder económico, que es el que a través de su poder económico eh, compran los medios de comunicación que hacen que la gente piense de una manera distinta porque eso es informar, eso es meter dentro de la forma, sí que piensen todos igualitos y que piensen que Cristina es ladrón y que Cristina esto que Cristina lo otro, y para eso también tienen comprada a la justicia, que es con lo que la condenan a Cristina y la proscriben. Eh, bien, dicho esto, eh, yo creo, porque ya les digo, este video lo estoy haciendo antes de que ella hable, eh, todos los militantes eh, estamos esperando que ella diga voy a ser candidata, porque ella en diciembre dijo no voy a ser candidata a nada, no voy a ir a ninguna lista pero todos estamos esperando que revierta esto. Yo, en diciembre, antes de que ella dijera eso, hay un video, se los voy a dejar acá en el final, eh, yo dije que sí va a ser candidata y que va a ganar las elecciones y que es la, presiden la próxima presidenta de Argentina. Eh, está en su revolución solar del 2023. Eh, entonces yo... Tengo desde la astrología la plena seguridad. Igual, como siempre digo, los astros inclinan pero no obligan. Entonces, vayamos con calma. Estoy muy ansioso por lo que va a anunciar mañana y a mí me gustaría que mañana, jueves 27 de abril del 2023, anuncie que va a ser candidata a presidenta. Pero... Viendo desde el punto de vista Astrológico No creo que lo haga ¿Y por qué no Creo que lo haga? Al, eh, en ese eh, En ese momento Que está citado, igual ya les digo Voy a hacer entre El, eh, el jueves Después de que Finalmente hable Y y el viernes próximo, eh, voy a grabar otra parte de este mismo video eh, para, eh, para ver los horarios exactos, porque siempre el, una cosa es el horario en que se cita para un acto y otra cosa es el horario en que comienza el acto en sí. Entonces, este 27 de abril del 2023, mañana a las 18 horas que está citado el acto, eh, para ese horario eh, tenemos el ascendente de Cristina en casa 7. ¿sí? Esta casa 7 me indica... Eh, a mí que ella está, eh, va a estar en ese momento a las seis de la tarde, con toda la energía eh, para eh, crear algo social para crear, para crear esa épica social que necesitamos los militantes para salir. Eh, a militar eh, esa candidatura pero como Mercurio retrógrado le cae justo encima de su Júpiter de nacimiento y de su luna que están en conjunción Júpiter y Luna en conjunción en Tauro en el ascendente muy a mi pesar porque yo quiero que diga voy a ser candidata a presidenta de la república muy a mi pesar no lo va a decir mañana eh, en la segunda parte del video veremos qué es lo que pasa o sea ¿En qué momento habla? ¿Sí? Eh, y veremos si esto que estoy diciendo no, no es una pavada, ojalá, sea una pavada y que diga voy a ser candidata a de la República. Pero bueno, mientras tanto, estamos con mucha ansiedad por ver qué pasa. Sí, lo que veo es que con la convocatoria a este acto, a esta clase magistral que va a dar en la inauguración de la Escuela Justicialista eh, Néstor Kirchner, eh, va, va a tomar un compromiso muy fuerte eh, con lo que quiere la gente, el medio cielo de ella, cae en casa 5 y esto ya por su revolución solar porque está desde febrero que está Saturno encima de su sol ella está con una en piscis ella está con una gran presión eh, respecto a lo que debe hacer, está con una siente la responsabilidad sobre sus espaldas y, y sabe ella que es la única líder que está calificada para lograr que no se nos lleven todos los recursos bueno eh, nada eh, me voy a esperar hasta mañana no sé cómo voy a hacer para dormir esta noche eh, que llegue mañana a las 18 horas y que hable Cristina. Eh, por el momento no, no me despido, no me despido porque este video va a salir todo junto. Eh, así que nada, vamos a la siguiente parte. Bueno, eh, hola, tengo que decir porque ahora venía la introducción. Eh, hola a todos, a todas, a todos. Bueno, como verán, eh, estoy grabando con el sol de frente, pero bueno, es el... salió el sol. ¿Qué le voy a hacer? Eh, nada, esas magias de las grabaciones. Eh, bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí en la pantalla? Eh, en primer lugar, eh, algo que no dije en el pedacito de video anterior, eh, que, bueno, me disculpen los que eh, están eh, desde otros países y que tal vez no les interese mucho lo que pueda llegar a, a suceder en este 2023 en Argentina, aunque debería interesarles porque creo que se juega mucho más que una elección política, eh, se juega eh, toda una geopolítica. Eh, con, también con esta elección, todas las elecciones que se van a estar dando en este tiempo son sumamente importantes. Eh, yo estoy tomando un cafecito, porque es la hora del cafecito. Bueno, esta carta que ustedes están viendo en este momento, es la misma carta que yo eh, grabé el, eh, el miércoles, el miércoles 26, eh, anticipándome a lo que eh, Cristina Fernández de Kirchner es la actual vicepresidenta de la República, fue dos veces presidenta de la República en el periodo 2007-2008 y, 2000, eh, perdón, 2007-2011 y 2011-2015. Eh, y... Eh, y que dejó una Argentina desendeudada, sin deuda externa, eh, cero de deuda externa, una Argentina industrializada, con pleno trabajo, con los mejores eh, salarios de la región, eh, bueno, con un montón de ventajas que los que vivimos en Argentina queremos volver a tenerlas. Eh, en este caso, geopolíticamente, se, eh, las circunstancias son completamente distintas, eh, pero no tanto. Eh, hoy por hoy, eh, el país, eh, después en el 2015, entre el 2015 y el 2019, eh, en el periodo en un periodo muy oscuro del país, eh, durante la presidencia de Mauricio Macri, donde inclusive eh, perseguían eh, a los que pensaban distintos, inclusive perseguían a, a los pequeños, a los que no tenían. Yo me acuerdo eh, de que a mí me dio miedo eh, hacer seguir haciendo estos videos, teniendo muy pocos seguidores, porque al poquito tiempo de asumir a, a un muchacho joven que eh, lo habían echado del trabajo y que había puesto una frase desafortunada eh, en su Twitter personal eh, y eh, insultándolo a Mauricio Macri porque le echaba la culpa por su pérdida de trabajo y, y sí, la tenía pero más allá de eso, de que las agresiones no hay que eh, no eh, eh, no están buenas sí no hay que naturalizarlas no debería haberlo hecho pero bueno, con una disculpa pública bastaba era un no era un youtuber no era alguien que pudiera llegar a la a la gran mayoría de la gente o sea, tenía 100 seguidores la mayoría amigos o sea, era casi una conversación entre amigos y eh, le hicieron una causa penal lo metieron preso o sea, nada eh, de hecho quien era en ese momento su ministra de seguridad que fue la que dio la orden eh, Patricia Bullrich hoy precandidata a Presidenta de la República, ojalá no gane. Eh, esa mujer, completamente nefasta para la República Argentina, eh, ella fue en el 2000, eh, que desembocó en la crisis del 2001, la... Eh, ministra, era ministra de trabajo en ese entonces y le bajó el 13% a los jubilados, a los empleados públicos, a los... Bueno, y por lo tanto, bueno, después desembocó en esa gran crisis del 2001. O sea, viejas recetas que terminan en eso. ¿Qué fue exactamente de lo que habló ayer Cristina? Bien, eh, yo sigo insistiendo, yo le, les dije en el anterior video, tenía eh, en, en el anterior pedacito de este mismo video, es la primera vez que hago algo así, pero quería que quedara eh, asentado, ¿sí? eh, yo les mostré, o sea, la convocatoria estaba para las 18 horas, Ahora bien, en realidad Cristina subió al escenario eh, a las 18.45. Entonces, ahí van a ver que se modificó las cosas el momento con respecto a la anterior carta, se modificó un poco... Y vemos que el sol del momento estaba entrando a su casa 12. ¿Sí? Eh, y en realidad comenzó su alocución a las 19.04. Ahí está. 19.04 empezó a hablar Cristina empezó su clase magistral, porque era una clase magistral, eh, la convocatoria era para una clase magistral. ¡Ay! Le pegué el micrófono, disculpen, disculpen. Entonces, yo en el video que hice el miércoles, que es lo que escucharon al principio del programa, eh, me termino el cafecito de paso. Eh, les, eh, les comentaba que para los que estábamos más ansiosos, yo era uno de los tantos y tantas que querían que, que Cristina, de una vez por todas, dijera voy a ser candidata a la presidencia, de la, o precandidata por lo menos, a la presidencia de la república pues acá hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y entonces sí o sí tienen que pasar por ese filtro todos los candidatos eh, y no no lo eh, y queríamos que lo dijera eh, yo vengo insistiendo desde diciembre que le hice la carta yo les voy a dejar el video ese en el final de este de este video eh, para que lo puedan ver existiendo desde diciembre del 2022 que el 10 de diciembre del 2023 va a asumir como presidenta Cristina Fernández de Kirchner ella se va a postular ella es la candidata pero yo, lo que estoy haciendo el estudio, ¿en qué momento ella va a anunciar eso? Yo no sé si ella es consciente o no de que sí va a ser la candidata. Eh, pero, astrológicamente, a mí me dice que ella va a ser la candidata. Y sigo insistiendo en lo mismo. Pocos días después, o casi un mes después... Eh, ella anunció que no iba a ser en diciembre del 2022 anunció que no iba a ser candidata a nada eh, y yo sigo diciendo de que sí va a ser candidata a presidente de la república bien en el momento que ella empezó a hablar a diferencia de el momento en que estaba citado que iba a empezar el acto a las 18 horas que era la carta anterior que vimos a las 19.04 lo que se había movido en general es la luna un poquitito muy poco eh, y eh, las casas eh, ahora como les decía, al moverse eh, las, las casas ese sol que, eh, que estaba que a las 18 horas eh, estaba muy cerquita de la casa 6 la casa del trabajo pero estaba en la casa 7 esto es las 18 horas ¿sí? a las 19.04 cuando em comenzó a hablar ya este sol estaba bien dentro de la casa 6 y su ascendente dentro de la casa 6 la casa 6, eh, ustedes saben que es la casa del trabajo y de la salud. Yo, a diferencia de, de otras personas que con otros sistemas, no, no voy a decir quién, eh, porque aparte es un compañerazo y, eh, y, y no se equivoca casi nunca, pero es un tarotista, eh, que eh, dice que según el tarot eh, la ve un poco enferma, un poco eh, o sea, como con debilidades de salud yo este año no la veo con problemas de salud a Cristina ya le hice la revolución solar para este 2023 que fue lo que hicimos en diciembre eh, y la veo mejor que nunca, la veo más fuerte que nunca. Eh, entonces, solo en casa 6, me dice que no solo tiene la fortaleza, sino que tiene eh, la vocación de servicio. Y justamente esa casa 6 la cúspide le cae dentro de la casa 11, dentro de la casa de la comunidad, con Venus encima del Quirón, o sea, con el Quirón del momento, esto es lo correctamente dicho, encima de su Venus de nacimiento en esa casa 11. Entonces, ella... En ese momento, a las 19.04, cuando se sentó y dijo la primera palabra, ¿sí? ella ya empezó a sentir esa responsabilidad histórica que, que ya la tenía, ya habíamos hablado de eso, ya la tenía, pero ahí es como que se sintió más responsable que nunca. Ella en, en un momento dado de la eh, de, de su alocución, eh, muestra su celular, o sea, lo enciende y muestra su celular, así como yo lo estoy mostrando acá, ¿no? Al encenderse, se encendió y eh, no sé si se ve o no mi celular, en mi celular, que a nadie le importa, pero está Néstor y Cristina de fondo. Bueno, ella sí, como yo tengo a ella y a su esposo, eh, mis dos ídolos, de fondo ella tiene a sus nietos. Una foto de sus tres nietos, de las dos nietas y del nieto. Eh, y, y ella en un momento dado de la eh, de su alocución dice no quiero que mis nietos vivan en un país tan injusto yo me tomo de esa frase me agarro de esa frase para decir Cristina no nos va a defraudar de ninguna manera. Yo voy a poner acá las 20.17, que es el momento en que ella muestra su celular. ¿Sí? Y ustedes fíjense que ya ahí la casa 6 eh, estaba justo... Justo, justo, justo, eh, en conjunción, la cúspide de la casa 6, en conjunción con, su nodo, con el nodo norte del momento, no con su nodo norte, que está en acuario, sino con el nodo norte del momento, eh, y con el sol de... Eh, de ese momento, del 27 de abril del 2023 a las 20.17. Eh, es en el momento que muestra que ella ya lo hizo una vez, ya creó un país más justo eh, y que ella siente esa responsabilidad de volverlo a hacer y lo va a volver a hacer eh, luego de eso la, la otra cosa eh, muy importante que eh, que ocurrió fue el momento en que ella sale de la sala porque esto fue adentro de una sala para los que no, no vieron eh, el tema y se encuentra con su pueblo con las calles llenas, llenas de gente fue una manifestación impresionante yo voy a, a buscar alguna foto y voy a ver si puedo ponérselas acá en, en este mismo video haciendo algún recorte o algo ponerles la foto porque fue verdaderamente impresionante la cantidad de gente que fue a pedir por CFK 2023, o sea Cristina Fernández de Kirchner 2023-2027 y, y ella sale y se encuentra con su pueblo, con su gente con la comunidad con ahí donde se siente más cómoda ella ¿Sí? Eh, en ese momento, en ese momento exacto, la casa 6, la casa del trabajo, de las obligaciones, del servicio a los demás, estaba justo, justo la cúspide encima de su ascendente. La casa 5, que es la casa de... Eh, eh, la casa de en este caso sería de, de lo que mejor le hace a ella ¿sí? eh, esa casa 5 estaba en Aries dentro de su casa 11 ¿sí? a ella esa manifestación le tocó el alma los militantes, los que estuvieron ahí, los que pudieron estar ahí, yo lo vi por televisión, tenía cosas que, que hacer, no conseguí pasaje para el momento, eh, si no también hubiera estado ahí, fue a, a muchos kilómetros de acá de mi casa, eh, eh, la hicieron verdaderamente feliz. Y con un complemento, ¿sí? Júpiter en Aries, en esa casa 5 dentro de esa casa 5. Eh, además de eso, por encima de su sol de nacimiento, todavía en conjunción, ¿sí? está transitando Saturno. Pero eso no, no quiero hablar demasiado porque eso ya viene pasando o sea, viene pasando desde eh, eh, lo va a pasar en toda su revolución solar eh, pero es la responsabilidad la responsabilidad que ella tiene la responsabilidad que tiene por su pasado en casa 4 ¿Sí? recuerden que cuando uno estudia ¿no? una carta personal porque Cristina dejó de ser un un, un un individuo para pasar a ser un personaje de historia, de la historia ella ya hizo historia eh, la casa 4 es la casa de eh, lo que ya hice ¿sí? y la casa 10 es eh, lo que tengo que hacer o lo que deseo hacer. Y esa casa 10, en esa casa 10, de ese momento, del momento en que se encuentra con la gente, eh, está nada más y nada menos que eh, con Virgo sin planetas y con Virgo interceptado en esa casa 10, Dentro de su Casa 4, eh, ella va a hacer lo que el pueblo y, y la historia le demanden hacer. Y el pueblo y la historia lo que le está demandando hacer es que nuevamente sea presidenta por tercera vez de todos y de todas las argentinas, los y las argentinas. Eh, bien, de detalles que, eh, que me pudieron haber faltado muchos, eh, seguramente, pero acá lo, lo más eh, importante a tener en cuenta es que eh, no era un buen momento tampoco para hacer un lanzamiento, eso ya se los dije en el, eh, en el videíto que grabé el miércoles, yo tampoco lo hubiera hecho un lanzamiento con Mercurio retrógrado, eh, por lo tanto... Ahora nos queda que eh, en el, eh, el 25 de mayo, que es la próxima eh, cita que tiene con el pueblo, si haga su lanzamiento. Eh, no sé si eh, resiste otro an análisis en este momento, si resiste un análisis superior a esto que acabamos de hablar. Eh, en tal caso, si alguno ve algo que yo no vea, ustedes saben que yo estoy implicado en eh, en esto me siento como si estuviera haciéndole la carta natal a, a un familiar. Porque, eh, primero, porque amo a Cristina. Y segundo, porque siento que acá también se juega mi futuro. Eh, porque se juega el futuro de todos los argentinos. Y se juega el futuro de... Eh, dos modelos de país muy distintos, muy distintos. Uno, que es lo que está sucediendo en este momento con un, un muy buen gobierno de Alberto Fernández en muchos aspectos, eh, como es el de crear puestos de trabajo, el de fomentar las pymes, las pequeñas industrias, eh, los pequeños comercios, eh, administrar, muy bien nos cuidó durante la pandemia, o sea, hay muchas cosas para agrade agradecérselas a Alberto, a Alberto Fernández, digo. Pero lo que sí le criticamos es que no se atrevió a enfrentarse a los verdaderos poderes del país. Esos verdaderos poderes eh, que hacen que todo ese crecimiento Argentina es de los pocos países en el mundo que hoy por hoy están teniendo crecimiento eh, y... Eh, pero que todo ese crecimiento se lo queden, como dijo Cristina, en un acto cuatro vivos, que son cuatro, cinco, diez o mil familias argentinas que son los dueños de todo, de todas las grandes empresas, eh, muchos de ellos extranjeros que se llevan el dinero afuera de Argentina y no lo reinvierten, y, y entonces por eso... Hoy por hoy está pasando un fenómeno en Argentina que, que, se, que lo desconocíamos nosotros. Nosotros conocíamos personas que se quedaban sin trabajo y entonces pasaban a ser pobres, ¿sí? o que no conseguían trabajo y eran pobres, eh, y trabajadores que estaban bien. Hoy conocemos trabajadores pobres. Y eso no, no, no pasó nunca durante un gobierno peronista y no debe pasar durante un gobierno peronista porque el peronismo esencialmente es redistribución de la riqueza. Entonces, eh, nada, hoy más que nunca eh, les digo, viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina, Cristina 2023, 2027, ejerciendo la presidencia, es la única solución para, para la Argentina. En otros videos vamos a ver la, eh, la carta de Argentina, eh, porque ya se viene también el cumpleaños de Argentina el 25 de mayo eh, ustedes saben que yo tomo como fecha el 25 de mayo de 1810 y no como toman muchos el 9 de julio de 1816 porque yo creo que es el momento en el que Argentina nace o sea sale del útero materno España y empieza a querer caminar, ¿sí? o sea, empieza primero dependiendo, eh, después dependiendo cada vez menos de, eh, de la madre, y después quiere y después se convierte en un ser completamente independiente en 1853. Esto haciendo un parangón con como si fuera una persona el país, ¿sí? Eh, en realidad, Argentina, como Argentina, nace con la Constitución de 1853, donde empieza a administrar sus recursos. Pero yo tomo como fecha de nacimiento de Argentina ese 25 de mayo de 1810, en que fue la Revolución de Mayo, que fue la revolución que echó al Virrey. Y... Eh, y que hubo y, que, y lograron el primer gobierno patrio eh, por lo tanto según esa carta vamos a hacer una sinastría con la carta de Cristina eh, y vamos a hacer también la revolución solar para este 2023 para eh, Argentina así que bueno, dicho esto eh, ¿qué más me queda decirles? bueno, que se suscriban al canal que le den like a la campanita si les gustó el video eh, que eh, nada, que hagan todo eso que tienen que hacer para activar el algoritmo de YouTube y que yo pueda seguir haciendo videos de YouTube eh, voy a eh, estuve leyendo los comentarios eh, y, eh, y bueno, y muchos me dicen que extrañan los videos en vivos y otros me dicen eh, que la verdad que les gusta más este formato que el de los formatos en vivo entonces se me ocurrió que como yo siempre quiero quedar bien con todo el mundo que a lo mejor lo que podríamos hacer es un vivo por mes por ejemplo, eh, eh, vamos a ver para qué fecha podemos hacer ese, ese vivo. Eh, tal vez una buena fecha sea la del 20, creo que cae 27 de mayo, que va a ser después de que Cristina diga voy a ser candidata de todos y todas las argentinas, o precandidata al menos, y ahí nos pondremos todos en columnados a militar para que así sea. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos amo, nos volvemos a encontrar el próximo sábado eh, con más astrología. Y los martes, les recuerdo, los martes. 6 pm de Argentina 18 horas de Argentina se estrena siempre un video sobre ángeles cabalísticos en la astrología Chao, hasta la próxima